Hola a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio en Hamburgo, un espacio para generar puentes entre ambos lados del gran charco. Este proyecto es un nuevo espacio de comunicación, nuestra asamblea abierta Chile Desperto Hamburgo, organización de chilenes y amigas del pueblo chileno. Quien les habla es Sol. Y yo soy José Pedro. Hoy, 24 de julio de 2021, tenemos el placer de tener a Betsabet Marín Nanco. Bienvenida Betsabet, ¿cómo está ahí Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, con un poco de calor acá, la verdad es que estamos muriendo en Barcelona, pero muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno, vale. acá también okay. hace un poquito de calor, hay solcito. Sí. Bueno, ella es una destacada fundadora de la Red Chile despertó Internacional y con quien tenemos el placer de conversar esta oportunidad. Nunca está de más recordar que nos encantaría recibir preguntas a través de nuestras cuentas en las diversas redes sociales que aparecerán en la parte inferior de la pantalla. Así que, por ejemplo, nos pueden hacer llegar sus preguntas simplemente añadiendo el hashtag Betsa con Z de H. Ahora presentaremos a nuestra invitada Betsa ben Marín Nanco, que es una participante activa de la red Chile Despertó Internacional y está haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2018 es integrante de la Mesa de Coordinación en la Red de Investigadores e Investigadoras chilenas en España, Red Inche. El año anterior había sido responsable del área de intervención social en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. Entre el 2014 y el 2016 fue asistente de investigación en el Centro Cielo, Centro de Investigación y Estudios Aplicados sobre Familia, Trabajo y Ciudadanía. En el 2012 entró como asistente de investigaciones en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer. En el 2017 tuvo la oportunidad de realizar el taller sobre reflexibilidad en el trabajo social. 1 en la Escuela de Trabajo Social de la Escuela Central de Chile. Ha realizado diversas labores de codocencia co y ayudantía de cátedra en las áreas relacionadas de la Escuela del Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. Es licenciada en Trabajo Social e Historia de la Pontífica Universidad Católica y en el 2008 obtuvo el máster en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito y publicado innumerables artículos de investigación y de opinión sobre temas en el área del trabajo social. También ha participado en varios proyectos de investigación bajo el alero del CONICIT y otras instancias de tipo universitaria. Ha participado en una lista increíble de seminarios entre el 2014 y el presente. Entre el año 2014 y el 2017 estuvo trabajando en diversos programas sociales al interior de la Municipalidad de La Pintana. Fue fundadora y dirigente social nacional de la Universidad Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado de Chile el 2014. El mismo año fundaría y presidiría el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a honorarios de la Municipalidad de La Pintana, y su actividad social se remonta hacia el, 2000, hacia el 2012, cuando fundaría y coordinaría el pro Popular de la Facultad de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica. Bessa, después de todo ese resumen que te hicimos, se nos quedó algo en el tintero. Eh, podía agregar eh, algo, si querés? Por favor. Nada, um... Que soy licenciada, primero entré a estudiar historia y luego entré a estudiar trabajo social y sirve carreras cargas paralelas después. Pero mi carrera de base fue licenciatura en Historia. Y que sí, que fui parte de la integrantes fundadoras y, y de de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios Penal de del Estado de Chile. Perfecto. Bueno. Para quienes están sumando a nuestra transmisión, les recordamos que estos conversatorios, una vez finalizados, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y también en formato de podcast y videocast de libre acceso sin necesidad de registro. Las respectivas direcciones deberían estar apareciendo en este momento por acá abajito. Comenzaremos esta ronda de preguntas generales por lo más obvio. ¿Qué te llevó a estudiar trabajo social? Cuéntanos. Um, bueno, yo creo que las ganas de querer transformar el mundo son muy grandes, pero sí, yo creo que las ganas de, de un poco transformar el mundo, eh, no solo eh, escribiendo, leyendo sobre él, como a través de historia, por eso luego decidí complementar historia con trabajo social, y, porque me pasaba un poco que, que, que sentía que estando en la biblioteca podía pensar mucho, hace mucho, pero... Poco, poco podía hacer, quizás. El mm. trabajo social es mucho más, más en la calle, ¿no? Mm. Perfecto. Hoy estudiando en la Católica, te integras paralelamente a algunas labores sociales. ¿Qué te lleva a levantar el pronunciatorio popular? Por ejemplo, ¿qué hacían ahí? ¿Cómo lo levantaron? ¿Qué tipo de, de estudiantes tomaron para ese proyecto? ¿Qué nos puedes contar? Mira, el proyecto nace como una iniciativa de estudiantes de la Facultad de Humanidades donde estaba historia, ciencia política, geografía, letras. Eh, éramos un grupo que decidimos tomar esta iniciativa, yo eh, comencé a coordinarlo. Eh, era un, yo creo que el proyecto buscaba reducir la brecha que genera el sistema educacional en Chile eh, respecto de quienes pueden ir a colegios que les dan cierta formación para tener mejor resultado en la prueba de selección universitaria, PSU, y, y quienes no. Um, y quienes eran, bueno, lo que hicimos fue difundir este proyecto en colegios que eran públicos, municipales, y en colegios técnicos. Uh, entonces, eh, accedían a este preuniversitario de manera gratuita y quien éramos docentes, éramos los mismos estudiantes un poco devolviendo la mano de poder estar en ese espacio de formación privilegiada como era la Universidad Católica. Mm. Sí, fue bastante bueno. Duró dos años y... Y, y no solamente fue humanidades, después se empezaron a integrar profesoras, o sea, estudiantes de otras carreras. Y la verdad que eh, fue muy hermoso sentir de que había mucha gente en este contexto, estoy hablando del 2007, 2008, con todo el tema de la revolución como pingüina. pingüina ¿cierto?, se venía pronto, eh, se estaban cambiando un poco esto y había una crítica muy fuerte al sistema educacional. Queríamos un poco atacar esa parte. Mm. Oye, agarrándome un poquito de lo que dijiste de la universidad privilegiada, nos da curiosidad, ¿no? Como esta tradicional universidad conservadora, ¿qué te llevó a elegir esta misma universidad, ¿no?, eh, para estudiar trabajo social? Uh, yo creo que la, la PUC, no, para resumirlo, <risa> eh, la PUC es una universidad bastante, es una universidad de, muy buena para, o sea, para formarte, eh, ahí aprendí muchísimo, tengo docentes que son muy referentes para mí, que hoy día un poco me motivaron a hacer lo que estoy haciendo ahora. Eh, entonces creo que en términos de docencia la verdad que es buenísima. Claro, uno se cuestiona, yo creo que por ahí va la pregunta, que es más política, que es por qué estar en una universidad, ¿cierto?, donde hace eh, el AUDE? ¿no? No. Eh, yo, yo, yo salí de, de uno de los colegios de un colegio público eh, de elite, del liceo 1, Jaira guerrera mm. donde, donde estudió por ejemplo la, la Michelle Bachelet yeah. y, pero yo vengo de, de una eh, yo viví, mi familia es del espejo es de una población eh, y claro, era un poco y me fui a este colegio donde, donde teníamos que decidir eh, qué estudiar y claro, las opciones que te ofrecían, las, las típicas, era la Chile o la Católica. Y la verdad que cuando me fui a postular para estudiar Historia, seré muy sincera. <risa> a ver, <risa> dale, dale. Cuando fui a la Chile, era hora de almuerzo y me dijeron, no, no podemos atenderla. Eh, no. Era un nuevo estudiante, me dijeron, no, no podemos atender, te tienes que volver más tarde. Y yo, pero, vine recién para ver conocer la carrera, no, no podemos. Fui a la Católica. Me recibieron como así, como bienvenida, dulcecitos, agüita, ah. qué sé sí, yo. El marketing funcionó perfecto conmigo, fui de eso, lo diré Pero creo que con el tiempo, creo que nunca tuvo tanto sentido haber estudiado en una universidad como esa. Y lo quiero decir con un ejemplo, muy concreto. Eh, cuando eran la, las elecciones de federación, me pasaba que mis amigos de la Chile me decían que un poco el... el el espectro político era bastante hacia la izquierda, como centro izquierda. Mm. Como era la católica, la, la, la, las discusiones para la elección de federación a los centros estudiantes, la verdad que eran muy similares a lo que era Chile en ese tiempo. Por suerte ya no, o sea, como que cada vez sorprende mejor los resultados. Pero en ese tiempo, la derecha, la derecha y la izquierda se peleaban muchísimo y eran muy ajustados los, los, los resultados. Entonces, vivir políticamente la católica, para mí era mucho más reflejo de lo que se vivía en la política nacional que es lo que podía vivirse, por ejemplo, en la Chile. Además de que conocí ahí a mis amigas maravillosas, que todavía son mis amigas. Y qué otra anécdota. Nosotros teníamos que hacer eh, marchas internas para poder motivar a los estudiantes y decirles: oh, wow. no solamente hay que estudiar en clase, hay que entrar, hay que, hay que marchar y qué sé yo. O sea, antes de salir nosotros a la Alameda, como toda la, la gente, por ejemplo, la gente de la Chile, nosotros teníamos que hacer nuestras, nuestras eh, marchas internas para que estuvieran a favor. Creo que ese fue un trabajo que nos dio como a conocer que hay una realidad mucho más allá de la que quizás a veces en círculos cerrados vemos en la izquierda. Mm. Perfecto. Oye, y bueno, ya hemos hablado un poco de lo que hay hecho, eh, hay hecho estas cosas, estáis haciendo estas cosas, entonces mm -hmm. de repente para alguien que está haciendo trabajo de campo, investigación, está participando en seminarios, está escribiendo artículos regularmente, ¿cómo logra ahí? destinar tiempo eh, para el activismo social, político, laboral, derecho humano, la red, todo, ¿qué, qué nos puedes contar? A ver, los que no se sé, nos hace difícil. Ah. <risa> eh, yo creo que, yo, yo diría que al menos hay dos cosas. Una tiene que ver con la priorización de actividades y por las responsabilidades que tenemos, y segundo diría yo que es la descentralización de, la, de las de los proyectos en los que uno participa de manera colectiva. Yo, a mí me gusta mucho trabajar en equipo eh, o en grupo. Entonces, eh, la priorización, primero, en mi caso, yo tengo, estoy becada por el gobierno chileno, por lo que era ahora se llama NIT. Y claro, ese es mi trabajo, de eso vivo Entonces, la investigación es lo primero. Y debo decir que, el, que con el estallido, bueno, eso lo, lo podemos pisar después, olvidé un poco esa responsabilidad. Uh, me dediqué totalmente, por ejemplo, a la red, y, uh, pero yo creo que, um, y esto es lo segundo, que creo que es como una fórmula importante, es eh, que cuando me di cuenta de que en realidad había más gente y que quería y que podía hacer muchas cosas eh, respecto de estas responsabilidades como activistas, pues yo solté y creo que soltar ayudó muchísimo porque es como una experiencia que no acostumbramos a hacer cuando estamos acostumbrados como nos gusta hacer muchas cosas, ¿cierto? Y, y a veces no confiamos en las otras personas. Y creo que el trabajo en, en equipo o el colectivo, yo creo que te enseña mucho eso. Y entonces, hoy día creo que... Yo he, he tenido momentos de la red en que yo, de hecho, yo, me tomo, yo suspendo mi trabajo porque la verdad que yo tengo que dedicarme a la tesis doctoral, a hacer una tesis doctoral, que a veces se me olvida. Entonces, eh, escribir... Eh, entonces, entonces, me pasa hoy día, que me tomo cada cierto tiempo como un descanso en la red y afortunadamente hay gente que hace lo, lo mismo que yo o mejor eh, y eso me pone muy contenta y en términos académicos eh, tiendo como a, a escribir de manera colectiva también, eso también me ayuda. Y eh, para, respecto a mi familia, son muy comprensivos conmigo porque soy, me llama la mala, mala, mala, de repente mala hija o mala hermana que no llamo tanto, pero, pero estoy segura que entienden por qué. Uh -huh. Oye, dentro de lo que estaba diciendo José, ¿no? La gran cantidad de trabajos sociales que has realizado, ¿cuál es o cuál te gusta más y cuál te gustaría volver algún día, no retomarlo? La verdad que he vivido, yo creo que el, una de las cosas más hermosas que me ha pasado, como que la he dado sentido un poco al trabajo, son muchas, pero, pero es una, una anécdota. Eh, cuando trabajaba en el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, eh, en un proyecto con Pamela Carro, una de mis mentoras que, que quiero mucho. Eh, fuimos a, a, estábamos haciendo una escuela de liderazgo y fuimos a trabajar con las mujeres rurales e indígenas, que eran parte de ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas en Chile, y fuimos a Vicuña a verlas, a este sindicato, y en una jornada teníamos que hacer un taller un poco de liderazgo, feminismo, un poco hablar de eso. Eh, recuerdo una pregunta que les hizo Pamela al inicio, estábamos en un auditorio con todas estas mujeres como, como las temporeras, y les dice, ¿quién de ustedes son feministas? Entonces nadie levantó la mano y nosotros así como, ya, yeah. ok. Mm -hmm. ¿Qué es el feminismo para usted Y partimos con esa pregunta y empezaron a aparecer una serie de prejuicios, unas ideas así muy, muy, muy complicadas, como, así dos mujeres que se besan, mujeres que se visten como hombres, o sea, una, una serie de cosas. Y a lo largo de, de la jornada empezamos a deconstruir un poco eso. Fuimos trabajando cada como un tópico que ellas tenían un poco en su cabeza respecto de eh, este movimiento feminista o los movimientos feministas. Y fue muy bonito que al final de la jornada, cuando volvimos a hacer la misma pregunta, una persona, así típico como en las películas, levanta la mano y de repente empiezan a levantarla las otras, las de atrás, las de atrás. Y como que todo el auditorio después, todas las mujeres eran como, no, sí, yo sí, ahora sí, yo siento que soy feminista, si ¿sí me lo sí, explican así, yo no sé qué. Y ahí me sentí muy contenta porque, claro, uh, yo estudiando historia podría haber escrito un paper, un artículo que se podría haber difundido, pero yo dudo que hubiera llegado a las, a las mujeres de, del campo en Vicuña. Mm. Y creo que ahí tenía sentido un, un, el trabajo social, como esto de estar más en la calle, en el campo, Uh, y eso. Mm. Bueno, buena, buena. Oye, Oye. Ah. Por favor? No, dale nomás. <risas> ah, bueno. Bueno, era solo para recordar nomás que nos pueden hacerse llegar sus preguntas en las redes sociales con el hashtag Betza con ZDH. Mm, y para los que se están sumando a nuestra transmisión, le contamos que estamos junto a Betza Bet Marín Nanco, quien nos está contando algunos detalles sobre su vida y su labor como trabajadora social. Oye, Betsa, eh, bueno, eh, ahí nosotros sacando del currículum en delante, eh, apareció el tema del, del trabajo sindical. Quería llevarte un poco a eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue armar todo eso? Trabajar con los trabajadores, bueno, armar también una red de trabajo. ¿Qué ya nos podéis contar de eso? Vale, el trabajo... Yo he estado vinculada a los temas de trabajo y género desde la universidad. Eh, por mis prácticas eh, profesionales, por mi, mis seminarios en historia, eh, y en trabajo social me, me vinculó mucho más profundamente el tema del sindicalismo, cuando, de forma, digamos, como investigativa, ¿no? Pero cuando entré a trabajar, ya como trabajadora social a la Municipalidad de La Pintana, empecé a vivir lo que es la precariedad laboral, no es no una cosa particular de la pintana, sino que es porque la forma de contratación, que es a honorarios, que es como ser autónoma, cuando mm -hmm. tiene subordinación e independencia era una contradicción. Y, y la verdad que era una falsa autonomía, porque tienes horario y todas estas cosas que pasan en Chile y en muchas partes del mundo, el Estado, la verdad que no, se está convirtiendo en el peor empleador. La y en ese sentido, yo como con toda esta carga entre que investigaba, por un lado, porque siempre estuve medio trabajando en un centro de investigación y por otro lado trabajando en un centro de intervención como era el Centro de Salud Mental de la Vintana, eh, me di cuenta que en realidad había mucho que, que, que hacer, como que había una precariedad súper grande. Y ahí, junto a otros compañeros eh, y compañeras, sí, estuvimos trabajando como esta idea de formar un sindicato, Formamos sindicato de honorarios, el primero de la Municipalidad de La Pintana, nos unimos a una red que se estaba formando que era la Coordinadora Metropolitana de Honorarios, ahí también tuvimos un rol de promover un poco lo que se hacía en la región metropolitana, hasta que llegamos en un momento a formar la Unión Nacional de trabajadoras y Trabajadores Honorarios en noviembre de 2014, esa, esa organización sigue funcionando hasta ahora, con unas chicas que son espectaculares, eh, la GEO y creo que está la Natalia. Ellas son de la Municipalidad de Valparaíso y otra del uh, INE, ahora están ahí. Inicialmente fuimos 10 dirigentes sindicales, éramos 3 mujeres y 7 hombres. Y yo creo que lo más difícil un poco de, del trabajo sindical, el primero, como más estándar generalizado para hombres y mujeres, es la, el prejuicio que hay, la carga negativa sobre el sindicalismo en Chile sobre la lucha de los derechos eh, laborales, porque inmediatamente te, te tachan como de comunista, y no porque ser comunista sea algo negativo, una de mis mejores amigas lo es, eh, sino porque eh, hay una carga negativa respecto de eso. ¿no? Y en términos específicos, como a mí me pasa como mujer, creo que el mundo sindical es súper masculinizado, tiene prácticas muy masculinas, eh, prácticas no solamente como de trato, ¿ya? sino que también eh, por ejemplo, horarios en los que las mujeres que tienen responsabilidades eh, de, de maternidad, por ejemplo, no es mi caso, pero sí si lo veía mi compañera, no podían ir a reuniones después del trabajo. Y resulta que no había horario para eso. La gente que está en horarios no tiene derechos laborales. O sea, sí, claro, no tiene de horas sindicales de trabajo. Nosotros las conseguimos porque con el municipio teníamos una buena relación. Y la verdad que era muy voluntad política y afortunadamente el, el municipio sí nos no dio nos no proporcionó estos tiempos. Pero bueno, es un, el, el sindicalismo es algo que no hemos logrado recuperar desde antes de la dictadura. Ahí teníamos logramos como un 33%, creo que es la tasa, el 33% en el 73% de sindicalización y hoy día no supera el 13%, creo. Eh, no hemos logrado superar eso que quedó ahí, en el mundo del trabajo, y por eso sigo investigando esos temas también. Oye, perfecto. Y, y, en, cuanto, y en cuanto, bueno, tú ya lo dijiste, muchas dificultades, eh, porque me imagino que deben venir de muchos lados, ¿no? Desde de los mismos compañeros y compañeras quizás que, están, que miran el sindicalismo un poco con, con, con cierto recelo, me imagino que quizás del empleador también hay problemas. Eh, no sé, ¿pues de, dónde, ¿de dónde vinieron la mayor cantidad de problemas? Bueno, ya lo comentaste un poco, pero quizás como el sindicalismo en general, ¿qué creéis que se enfrenta más o menos al tratar de armar un sindicato o una organización? Eh, yo, Chile tiene, a diferencia de otros países, eh, en el sector público, la prohibición de la negociación colectiva, igual que en, el, en general en el mundo del trabajo, y eh, las, las personas que están a horarios, que son autónomas, que trabajan para el Estado, no tienen derecho a asociarse. Entonces nosotros constituimos sindicatos independientes. Eso significaba que dependía mucho de la negociación local, que tú tuvieras uh, ciertos derechos, que como dirigen, dirigente social, la o sea, dirigente sindical, pudieras tener horas de trabajo o no. Entonces pasaba que... Claro, en mi caso, nosotros teníamos una buena relación y tuvimos ese espacio, eh, pero había muchos otros dirigentes y dirigentes sindicales que no tenían eso alrededor de Chile. Entonces, el, el tejido sindical del mundo de los honorarios, que era mi caso, pero en general en Chile, cuesta muchísimo de, de armar, de fortalecer, porque hay muchas trabas. Y eso también tiene que ver con el plan laboral de José Piñera. O sea, que tenemos una serie de trabas puestas, que esperamos que con esta conclusión podamos avanzar hacia, cierto, tener unas mayores garantías laborales, eh, pero esas permanecen todavía y se han hecho modificaciones, pero uh, la situación del trabajo en Chile es muy compleja, porque además el 50% de la, de, la, de la, digamos, como de la masa de trabajo laboral eh, está subcontratada, está tercerizado como que mi contrato depende de una empresa que a su vez es subcontratada. Entonces, estas relaciones directas no, no, no, son muy, muy, muy pocas y uh, entonces hay un tejido muy débil. Por eso tenemos que cambiar la legislación para poder mm. eh, permitir que eso siga gestándose. Pareciera ser que el hecho de organizarse a través del sindicato es sumamente importante. Independiente ya sea honorario o sea por contrato, qué sé yo, ¿no? Um, pero cuando tú, por ejemplo, llegas a una empresa y no hay sindicato, ¿te da por, por, por la iniciativa de, de crear un sindicato de, de, automáticamente o lo piensas? O si hay un sindicato, lo buscas. ¿Cómo es más o menos? Yo promuevo la, la, la la sindicalización, tanto en los espacios en los que yo estoy, como en los espacios que, de, de gente como cercana. Eh, pero el tema de la sindicalización en Chile es algo que genera muy, mucho temor, mm. muchísimo. Eh, yo recuerdo que tuve como una, una breve jornada, un breve tiempo, eh, como tres meses, en, apenas salí de la universidad en un espacio que era como un centro que se adjudicaba licitaciones, eh, del estado, y no voy a decir el nombre porque, pero <risa> hablan una pésima, era un centro muy chiquitito y había condiciones de trabajo súper precarias. El, el, digamos que la jefatura era, era una persona que tenía muchos privilegios en relación a las demás trabajadoras y trabajadores. Y eso me molestó mucho porque yo venía como estudiando precisamente ese tema y era como que cómo puede vivir la gente así, como con una silla de madera de palo y, y, y, y la directora con un súper sillón que se movía, no sé. Como que era como, eran cosas demasiado evidentes. Y recuerdo que eh, yo me reclamé sobre eso, le dije a nuestro organizamos organizémonos, organizémonos, y me despidieron. <risa> me despidieron muy rápidamente y me dijeron... Usted no tiene los valores que se necesitan para esta organización. Y yo dije, bueno, con esto quedé en medio armada, porque era la primera vez que yo entré al mundo del trabajo. Y dije, no, ya no me meto más en nada, no sé qué. Y uh -huh. claro, entré a la Municipalidad de Quintana y, y seguí con eso. Entonces, si me pregunta si es que se me da por, acá, por, por armar cosas, pues yo creo que igual sí. Aunque, uh -huh. aunque tenga un costo. Yo tengo la fortuna de que hay personas que no dependen económicamente de mí, por eso igual entiendo muchas personas que dicen, yo quiero un nuevo sindicato, pero me da miedo que me despidan porque mm. eh, no quiero poner en riesgo los ingresos para mi familia. Muchas mujeres que son madres, como a, eh, hogares monoparentales, o marentales en este caso. Entonces, mm. por eso necesitamos una ley que, que proteja a las personas que quieran sindicalizarse. Porque a través del trabajo también podemos lograr digamos, como la mejora de la calidad de vida de muchas personas. Y en Chile la vida está súper en serio, como está en el último lugar. Entonces, si el cambio que queremos hacer es poner en el centro la vida de las personas, el trabajo dentro de la vida y el trabajo, estoy hablando del trabajo tanto como asalariado, como el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, necesitan ser reconocidos en Chile, y ese reconocimiento tiene que tener un apoyo como legislativo, una ley. Mm. Permita un poco hacerse cargo mm. Oye, y bueno, nos contaste más o menos eh, la relación que tú tuviste del sindicalismo con tu profesión, del trabajo social. ¿Qué nos podéis decir quizás eh, en, en relación a ellos? Quizás eh, alguien podría decir, claro, es algo mucho más político, pero tú crees que puede haber una relación más quizá más apretada o más cerca entre el sindicalismo y el trabajo social, no como obligación, pero sí, sí, quizás verlo como una opción de mejorar la calidad de trabajo de trabajadores y trabajadores. Um, yo estoy súper convencida que el sindicalismo tiene algunos reveses y, y podemos ser muy cuestionados, por ejemplo, el trabajo de la CUT en Chile. Eh, pero yo creo que el tema no es, el problema no es sindicalizarse, el problema es qué tipo de sindicalismo tenemos en el país o en cualquier lugar. Entonces, eh, creo que ahí hay una distinción que hay que hacer. Yo estoy convencida de que organizadas en sindicatos, en colectivas, en, en, no sé, en asambleas territoriales, en lo colectivo, bueno, mi experiencia me dice que aunque puede ser agotadora a ratos porque tienes que convivir con la diversidad que significan las personas, eh, trae mucho más frutos que estar sola en el mundo. Eh, y entonces, específicamente sobre el sindicalismo, creo que sí ayuda muchísimo. Eh, pero, pero me pasa que cuando... Creo que el sindicalismo puede estar cooptado por sistemas partidistas, por partidos, y eso es un cuestionamiento importante que hay que hacer, eh, en mi caso, yo mmm, nunca estuve en un partido político en Chile, eh, pero yo creo que la, la política va mucho más allá de eso. El feminismo, ya lo decía, lo personal es político también. Entonces, si el trabajo incide en mi vida cotidiana, entonces es muy importante de que yo me haga cargo de eso que está pasando en el mundo del trabajo asalariado. Porque, porque además tenemos esa, esa cosa, no, yo, las mujeres no trabajan, o hay mucha gente que no trabaja, se queda en la casa, eso también es trabajo. Y también hay, hay todo un tema ahí que hacer pues, sobre el trabajo doméstico, si se va a legislar sobre él, si se va a dar un, una, una, no sé, una renta básica, alguna cosa. Hay mucho que hacer en muchos espacios del trabajo y organizarse yo creo que es, es la clave. Es la clave para poder avanzar. Mm. Oye... No sé si eh, respondo la pregunta, perdón. Totalmente. Tú dale nomás. Sí. sí, sí. sí. Total, no, no, no. sí. sí. A muchos nos llama la atención que eh, haces como una mezcla de trabajo, ¿no? Entre la investigación, la docencia. ¿Qué te gusta hacer más? ¿Hacer clases o trabajar con organizaciones o de investigación? Mm, me gusta todo. Me gusta todo. Porque uno no puede hacerlo todo en la vida. Yo creo que lo he aprendido con el tiempo. Pero... Eh, o puede hacer de a poquitito, ¿no? Mm. Eh, yo en este momento me estoy dedicando a la investigación a través de la tesis doctoral a, mm. para contribuir a, digamos, a eh, visibilizar eh, la precariedad laboral y las brechas de, y de, las desigualdades de género en los gobiernos locales, en los municipios de Chile. Mm. O sea, como parte del funcionariado público, el reflejo un poco de que el Estado que debería ser el mejor empleador lo está haciendo el peor. Entonces, le pedimos al Estado, Estado, ayude a que el mundo privado mejore, qué sé yo, y por, y, pero dentro, está comiendo, o sea, estás, los lazos laborales están súper debilitados. Mm. Eh, entonces, y también, y por otro lado, me estoy dedicando como al activismo. Yo me he tomado, cada cierto tiempo, como les dije, pausas en mi activismo, porque es muy intensivo, Yo me cuesta mucho, no sé, mucho trabajar, si no es como muy abocada, como muy, muy de llena. Pero eso, eso es algo que estoy como regulando todavía. Y la docencia en este momento la, la he dejado, pero creo que he disfrutado mucho de la docencia cuando hacía ayudantías en la Católica o en otras universidades, cuando hice docencia en la, en la Central. Eh, es maravilloso estar con gente y sentir que tú puedes incidir un poco en las cabezas de, de las personas. Eh, pero eso también es una responsabilidad ética muy importante. Igual que la investigación, que implica una ética muy importante, porque yo tengo, estudio a, a los honorarios, o sea, estudio al mundo, a los municipios, pero yo también fui parte de eso. Entonces yo creo que hay un dilema ahí, no es un dilema, pero una tensión entre tus propias vivencias y entre lo que, lo que vas viendo, ¿no? Y lo que quieres como ir registrando. Eso creo que me parece muy, muy, muy como interesante. Uh, yo creo que hay que disfrutarlo, hay que disfrutar lo que uno hace la vida, yo estoy disfrutando en este momento muy a concho todo, eh, estén en la oportunidad de estar viviendo en otro país, conocer otras experiencias, yo creo que hay que disfrutarlo eh, donde sea que se esté y todo lo que uno esté haciendo. Y creo que en eso ayuda mucho a disfrutar el, la gente con la que uno se vincula en el trabajo, en, en tantas cosas que uno hace, creo que tengo buena gente a mi lado. Bueno. Qué bueno. Oye, ¿y sientes que estas cosas son que las puedes como compatibilizar, como que son complementarias, o de alguna forma también sientes que, que quizás son tan individuales, tan separadas, que nada, hay, hay, que, hay que elegir nomás, ¿no? Como habías dicho que ya la docencia, por ejemplo, la tuve que dejar de lado, ¿no? Claro, porque igual acá, bueno, a dejar tu trabajo y todo, pero, o sea, me encantaría volver a hacer docencia, por supuesto, pero la investigación y el activismo están súper de la mano. Yo, yo estoy convencida de eso una vez le dije a mi director de tesis que me decía Betsa tienes que dedicarte a la tesis y yo le decía yo tengo dos una directora y un director y me acuerdo que el director me dice tienes que dedicarte a la tesis vuelve acá vuelve acá porque eres mucho más cuadrado y, y, la, y la y mi directora de tesis me dice yo te entiendo igual porque ella también mm. tuvo un poco esa esa cosa ese dilema entre el activismo y la academia y a mí me pasa que yo trato todo el tiempo. Yo no, no, no me pienso, por ejemplo, sacando una tesis sin que no tenga una repercusión, sin que yo no, no se lo entregue a los sindicatos de los municipios o a la asociación de municipalidades, como organizando, como tejiendo, tejiendo el, digamos, como a, haciendo tejido social de lo, de, de lo que es como organizar a los municipios en Chile, a sus trabajadoras y trabajadores. Eh, y en la red Chile Experto Internacional, me pasa que hay diferentes espacios. Hay unos que no tienen nada que ver con lo que hago, pero hay otros que tienen mucho como que, no sé, los aportes que haya que hacer, temas de descentralización que podamos aportar desde las experiencias internacionales, como desde la investigación que yo realizo, eh, en la nueva Constitución, pues, está muy disponible. Y queremos un mm. poco construir, como desde ahí, hacerlo. No sé. Genial. Oye, y dentro de, de la red Chile despertó, ¿no? Cambiando un poquito el, el tema. Eh, después de la revuelta social de octubre, ¿no? Del 2019, esa divisor, esa como línea divisoria que ocurrió en un antes y un después en la historia de todos los chilenes. Eh, ¿Nos podrías relatar un poco sobre tu experiencia personal al respecto, cómo lo viviste? Yo creo que uh, puede que algunas cosas que diga son bastante comunes, pero como de quien estamos fuera. Eh, que es que parece ser que las personas que estamos fuera, según las personas que están en Chile, claro, la vivíamos un poco desde el privilegio de poder mirar y no ubicarnos, pero yo diría que sufrimos muchísimo. Por, mm. porque Yo diría por dos cosas. Una, porque es como muchas personas que vivimos allá, yo resido temporalmente acá en el extranjero, es como siempre esperé esto y ahora me tenía que tocar y estoy acá. Yeah. Por una cosa. Y segundo, es como esta idea de eh, la angustia, de no poder hacer nada, como la impotencia, de ver. Yo recuerdo lo traumático. Yo no nací en el 87, ¿eh? por lo tanto, digamos que no viví la dictadura, ampliamente tal. Pero como historiadora he visto muchos documentales, mucho, estudiamos mucho ese periodo y era como escuchar los helicópteros o, o ver las imágenes de como de los militares en la calle era como esto es terrible yo no quiero ni pensar la gente que fue exiliada cómo lo vivía afuera o sea lo encuentro muy muy terrible entonces claro vivíamos entre la impotencia y entre las ansias de querer volver a Chile yo tengo gente que incluso se fue volvió a Chile pero como no yo quiero irme <risa> y y entonces uh, mi decisión personal fue, fue la de canalizar mi energía, mi frustración, mi, mi, mi impotencia en poder armar algo. Yo solo me acuerdo que decía, como arm, armemos algo. Me acuerdo que estaba aquí con mi compañero de visa, con XK, y le decía como, no, armemos algo, esto, esto no puede ser así, tenemos que denunciar, visibilizar esta situación. Todavía me acuerdo, un día sábado en el pijama, y estuve todo el día en pijama, llamando gente, preguntándole a la gente si conocía a alguien de otra parte de, de otro país, no sé qué, que armáramos algo y que denunciáramos lo que estaba pasando. Y no sé cómo eso fue... Ah, hubo más gente haciendo seguramente exactamente lo mismo que yo. Y, y, y como buscar, buscar, buscar espacios para poder hacer algo. No sé. Claro, sí, eh, no, sí. bueno. A nosotros pas pasó un poco lo mismo acá, como que pasó uh -huh. y fue como hay que hacer algo, digamos. Eh, y yo creo que pasó en varias partes del mundo que los chilenes empezaron como a, a reaccionar y fue súper notorio también, como, se, como fue la reacción media solidar eh, solidaria de parte de la gente uh -huh. que estaba afuera hacia la gente que estaba adentro. Y bueno, uh -huh. tú contaste ahora que te organizaste con otros países, pero ¿qué nos puedes contar de Barcelona? ¿Cómo se organizaron ustedes? ¿Cómo lo hacen? Eh, ¿Quién se motivó? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Onda? No sé, por ejemplo, en Hamburgo hicimos una, hicimos una marcha, se formó WhatsApp, fuimos a la marcha y ahí empezó como la organización un poco. No sé cómo habrá sido con el caso de ustedes. Eh, en Barcelona um, habían un, un par de, de, de colectivas como eh, funcionando. Eh, y entonces, claro, se convocó, se hacían estas convocatorias que nadie sabía cómo, pero aparecieron en el grupo chilenos en Barcelona... Uh -huh. Junté unos en el consulado y toda la gente íbamos de diferentes colectivas o personas que no eran parte de ningún colectivo ni nada, pero sueltas así como... Y pasó lo mismo. Realmente se armó un chat, no sé qué, y gente que ya era parte de organizaciones y que tenía como vínculos con espacios físicos para juntarnos, tramitó algo de eso. No tengo claridad cuál de, de, de todo lo hizo al inicio. Y trabajamos en, en la Casa de la Solidaridad, creo que ahí fue el primer lugar donde nos juntamos. Eh, bueno, hicimos antes un almuerzo, que se yo, con un par de gente para organizar algunas cosas y luego ya se armó esta asamblea y era una asamblea grandísima, grandísima, grandísima eran, no sé, yo siento que a veces eran como 400 personas en una sala y era demasiada gente que era eh, eh, para poder armar, como que armamos comisiones para poder como, como eh, dividirnos en tareas y ya las comisiones eran muy grandes, era como que había que subdividir las comisiones. Que yo creo que Barcelona tiene una población muy alta de chilenes. entonces yo a veces voy al ayuntamiento y me dicen, uy, eres chilena, hay muchos chilenos acá en Barcelona, no sé sé. Entonces yo ese día me di cuenta como que hicieron si mucho, muchísimo. Um, nos armamos en, hicimos como organigrama, yo creo que toda la gente poniendo lo, lo más de su corazón y sus experiencias activistas, hicimos organigrama, dividimos comisiones, entonces teníamos comisión, eh, me acuerdo, eh, comisión de acciones, política, de seguridad, porque también teníamos todo un tema con la ciberseguridad acá. O sea, todo el tema de qué aplicaciones usábamos, era todo un o la seguridad física también, como que había gente que estaba mirando, que no que, que nos persiguieran, cosas eh, también teníamos la comisión, eh, ay, perdón que se me estoy olvidando de algo, sí, eran varias, de comunicaciones, por supuesto súper fundamental, y uh, la comisión internacional, que era la comisión donde yo estaba, uh, y ahí entre todas empezamos a armar cosas, fue un desafío empezar a trabajar entre gente que no nos conocíamos de nada, de nada, mm. y era como conteniéndonos. Eh, tratando de canalizar las energías en, en ese tejido territorial y hacíamos cosas y a veces habían, en un día habían tres cosas, como, era como demasiado, demasiado. Yo personalmente diré que yo desde, desde ese día, desde como octubre de 2019, eh, como hasta enero, yo no hice nada de mi tesis, yo me dediqué totalmente al activismo o sea, <risa> medio de otra cosa. Entonces, claro, era 24 y 7 estar hablando de Chile, viéndolo de Chile, los horarios cambiaron, ya nos dormíamos a las 12, a las 12, a la 1, sino que era a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque veíamos las noticias de Chile, eh, los, los comunicados que hacía Piñera, con, su, con sus discursos que realmente uno se eh, va a decretar o no sé. Sí. Eh, yo ya, ya veía el golpe de Estado de nuevo. Hmm. Entonces, claro, uh, creo que en persona un poco lo vivimos así y nos... Fue bonito sentir que eh, gente que no se conocía de nada, yo somos muy muy amigas y amigos, amigas, eh, pudo armar algo que aún permanece, con las dificultades que significó, ha significado la pandemia también. Eh, Pero que hemos hecho cosas muy tremendas. Y hoy día una de las cosas, por ejemplo, ha sido que también está apoyando, estamos apoyando a, a Colombia, por ejemplo. Eh, cuando, yo, cuando pasó lo de Colombia, eh, nosotros decidimos ir a sus a, a acciones, apoyarles y transmitirles como un poco nuestra experiencia. Como de lo que es a unirse, o sea, a organizarse fuera de tu país, sabiendo que tu país está, está ocurriendo, no sé, está en una crisis terrible. Y entonces como que siento que no solamente para la gente chilena, chilena en Barcelona ha servido, sino que nuestra experiencia igual la hemos querido solidarizar y cómo transmitir. Uh -huh. Recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas por las redes sociales añadiendo el hashtag ¿Hacktags? <risa> -de -de -de uh -huh. <risa> lo siento que a veces me complica lo del hashtag. <risa> está bien, está bien. Bueno, para los que se están sumando, en nuestra transmisión les contamos que estamos junto a Betzabet Marín Nanco, que nos está contando un poco... De, bueno, de lo que pasó en Barcelona ya en octubre. Uh -huh. Bueno, y... Oye. Eh, ay, perdón. No, no, dale más Ah, bueno. Eh, bueno, ahora entraremos en tierra derecha sobre el tema del objetivo. Eh, cuéntanos, ¿qué objetivos uh -huh. se plantearon ustedes con la red? ¿Cuál, cuál, cuál fue la idea? Eh, claro, organizar un poco las distintas los distintos países. ¿Qué, qué nos puedes contar de eso? Um, llevábamos como 4 o 5 días movilizadas en Barcelona. Eh, yo estaba armando este chat, este WhatsApp de, de gente de diferentes partes del mundo. Y un día, una compañera, Matilde, aquí de, de, de, de Barcelona, se me acerca y me dice: ¿Tú eres Betsa? Uh, sí, me dicen: Lo que pasa es que me dijeron que tú estás armando como una red como internacional y yo también estoy en un chat de otra persona que está armando lo mismo. ¿Por qué no hablan? y, y, y, y, y, y se unen no sé, cómo hagan algo. Y me acuerdo que ahí hablé, llamé a esa persona, era Michael, de Copenhague, ah, bueno. y él también estaba un poco en lo mismo, y fue como, ya armémos un chat, ya armémos un chat común, y, y ahí se arma este grupo, y éramos como, llevamos, no sé, 140 ciudades en un momento, o sea, eran 140 ciudades, o sea, eran mucha más gente, pero eran 140 ciudades, fue impresionante. Y y en paralelo con, bueno mientras se, se, siempre seguía creciendo la red eh, especialmente en el periodo más álgido que fue mientras estuvo militarizar caí en Chile que uh -huh. eh, yo creo que es cuando la gente tenía más susto en el extranjero eh, luego de eso empezamos ya a darle como una orgánica y objetivos y recuerdo ahí eh, estuvimos hablando con un, un par de personas eh, sobre los objetivos. El primero tenía que ver con la visibilización, la denuncia y, la, y el promover la judicialización de la violación a los derechos humanos. Ese fue el primero. Um, me acuerdo que en ese marco eh, hicimos lo de mandar a senadores del Parlamento Europeo a Chile, organizar las reuniones allá con organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, y eh, sí, sí, creo que así lo, así lo organizamos. Eso fue una acción muy buena y que nos dio como un impulso de seguir trabajando en derechos humanos. Luego de eso eh, empezó todo el tema del de, eh, acuerdo de paz y que viene una nueva constitución, y fue como fue un desastre, pero a la vez eso nos hizo... Sepa, nos hizo... Eh, es decir, ya no solamente vamos a hacer el tema de derechos humanos, ahora vamos a trabajar eh, una, la agenda, agenda popular, le pusimos a la otra área, que era trabajar todo el tema de las demandas para que Chile pudiera poner en el centro la vida de las personas. Un poco así como en resumen. Y, y, en, y en eso también estaba el comité editorial, que era como el de comunicaciones, y entonces la gente se empezó a distribuir en espacios de trabajo. Y entonces... Cuando, claro, cuando armamos el tema del comité, digamos, como Agenda Popular, la idea era pensar en qué queremos para Chile. Nosotros que estamos en el extranjero y hemos podido ver otras cosas, quizás pensar que sí son posibles otras maneras de vivir e incorporarla eh, Nos sumamos, por ejemplo, a la consulta ciudadana que hicieron los municipios, eh, después a los cabildos eh, que, que convocó Unidad Social, haciendo discusiones en los territorios, levantando documentos de cómo... De, de, de diagnóstico de lo que pasaba en Chile con el capitalismo neoliberal y también como um, proponiendo cosas. Y, y creo que después empezó a complejizar el, el asunto y armamos otro un órgano que se llama MAI, que es la Mesa de Articulación Internacional, donde convergen eh, las asambleas, los capítulos, las organizaciones territoriales eh, que, que están participando en la Área de Chile Despertos Internacional. Y la MAI, eh, que donde van vocerías, eh, llevan un poco lo que se trabaja en los territorios y viceversa, es como un, una retroalimentación. Y ahí construimos eh, ya mucho más como, de, como, digamos, dirigidamente el tema de cuáles eran nuestro principio, nuestro nuestros principios, nuestros objetivos, los órganos que trabajábamos ahí, eh, nuestra forma de tomar decisiones, en fin. Yo creo que ha sido como todo un, un aprendizaje porque la verdad que la gente que trabajamos en la red no nos conocemos personalmente. Sí, Somos como gente como que ya no, no. Es como que nos conocemos, nos vemos cotidianamente, pero en la virtualidad. Entonces, claro. por un lado, es como que bien que estamos en esta época porque si no antes, eh, siempre sí. se habla mucho del internacionalismo. De, de hecho, acá en Cataluña alguna vez fui a un, a un conversatorio en que me preguntaban, ¿cómo lo han hecho ustedes para poder mantener una red virtual? Porque nosotros queremos porque por este, todo el tema de la independencia acá en Cataluña, eh, queremos también hacer un poco eso. Y yo creo que la virtualidad de esta red ah, o, o, o el saber utilizar los mecanismos virtuales nos ayuda mucho a poder sostenerla. Uh -huh. Podría hablar mi sí, cosas, ¿sí? No sé, siguiendo con, con lo de la red, ¿no? Eh, ¿Sabes más o menos cuántas, eh, cuántos países están formados en esta red? Eh, en algún momento eran eh, 13 países, 13 15 uh -huh. países por ahí. Eh, yo diría que es bastante líquida como la red, es como, la, es como el, el activismo en, en las asambleas, no sé si les pasa en los territorios, que es como que vienen gente que viene, que se va, luego entra otra, <risa> un poco más eso en la red. Entonces, um, la verdad que yo diría que son, en algún momento éramos 140 ciudades. Uh -huh. en, de estos países de, de, de, del mundo, súper global, así como. Eh, y ahora yo diría que el trabajo está super, está más agotado como a las Américas, acá del norte, eh, del central y el sur, de Europa, Oceanía. Eso como donde es más fuerte como el, el trabajo de la red. Eh, y la gente que participa, yo creo que existe como un mito como si fuera como una red como an anarca algo así como, que <risa> que, bueno, que como somos como una red y creo que una amiga y otra under. ander claro, no y sé, como, como es como que son era muy gracioso porque era como son de son son de izquierda pero no son de izquierda. Son de, de, de, otros dicen que son centro otra que es comunista otra que es anticomunista. otra bien y yo creo que eh, yo creo que solo tratamos que la red no sea lo que ha sido siempre una organización como sociopolítica, es no caer un poco en las cosas típicas que, que, que significa organizarse, ¿no? Como está orgánica mucho más jerárquica, eh, hay principios, o sea, a nosotros nos, nos gusta mucho el trabajo colectivo, como les decía, pero yo creo que eh, hay marcos en los que nos movemos. Y cuando tú no quieres transar de esos marcos, de esos principios, pues se te cuestiona por eso. Hmm. Pero yo diría que la red fun funciona súper bien. Hay gente muy potente. Es que yo conozco gente que es demasiado bacana. En todo el mundo hay gente muy bacana. <risa> Como, uh, así que, nada, creo que la red va, va fluyendo un poco. La gente va fluyendo, gente que se va, que vuelve. Eh, y hay gente que ha permanecido, que yo le pongo ahí. Flores porque es como duro igual. Uh -huh. eh, Oye, ¿cómo, ¿cómo han trabajado al final la red y al final con, con todos estos países? ¿Cómo ha sido la organización, el trabajo en equipo? Primero la dificultad de los usos horarios. Porque, oh, yeah. por ejemplo, ayer estaba en una reunión, y claro, acá era la reunión, partía a la una de la mañana. Entonces, de mí, una de la mañana. Entonces, claro, pero para algunas personas está bien eso porque, no sé, a Oceanía, que le toca mucho siempre levantarse como temprano o acostarse muy tarde, está uh -huh. bien que Europa le toque de, de vez en cuando porque Europa y América tienen como más o menos, como que tienen ciertos horarios más o menos bien. Creo que ese es como un esfuerzo, el tema de la coordinación de usos horarios. Eh, yo creo que también un desafío importante que siempre es latente es... La, la vinculación con los territorios, como que la articulación internacional no, no, no salte a lo que está pasando en los territorios, pero a la vez que lo que pasa en los territorios no, no, no, no sea como... Eh, o, al revés, lo que pasa en, lo, claro, lo que pasa, lo que pasa en los territorios no, no dependa necesariamente de lo que está haciendo la red o que o están ahí, este, este espacio más... más más como, como a transversal, donde convergen diversos diverso espacios. Porque, por ejemplo, pasaba que había asambleas que querían hacer unas marchas o querían hacer unas cosas y, y, la, y la MAI o la, la red nos podía decirle: No, no lo haga porque no lo estamos coordinando. Entonces, claro, mm. es como el desafío de mantener la autonomía territorial con la capacidad de una buena coordinación a nivel mm, internacional. Eso mm -hmm. no es tan fácil. Mm. Oye, ¿y qué diferencia habría entonces entre la red y, ponte tú, las asambleas que están en distintos territorios? Eh, yo diría que, buena pregunta, yo, la verdad es que no lo había pensado. Eh, <risa> bueno, que el hecho, por ejemplo, cosas buenas que tiene, el hecho de estar en los horarios diferentes, que era un problema, adelante, ahora pues una ventaja, porque podemos hacer actividad en diferentes horarios. Podemos uh -huh. hacer reuniones, por ejemplo, cuando hay gente que se tiene que reunir con Chile, hay gente, es mucho más probable de que sea una gente de las Américas que gente de Europa o de Oceanía. O, eh, claro, eso, eso es algo como que yo creo que una, una asamblea local no tiene ese poder. Otra cosa es que yo creo que la internacionalización de los movimientos y de las luchas es algo que trasciende a lo local, pero que no debe dejar de considerar lo local. Por lo tanto, una asamblea local puede hacer una, una acción. Estoy pensando, nosotros en la Sagrada Familia tiramos un acuerdo, o sea, los ojos, unos ojos de pluma víctima, los tiramos, por ejemplo, o en, el, en la Rambla. Ok, es una acción pero la repercusión que va a tener esa acción, si esa misma acción se hace de manera como, eh, integrada en diferentes espacios, como una vez hicimos 24 horas, el 10 de diciembre de 2019 hicimos una acción que se llama 24 horas por los derechos humanos en Chile, algo así, que coordinó Toronto. Y en todas las, en todas las, las diferentes ciudades que en ese momento estaban activas, eh, se hicieron actividades entonces en un horario aparecían no sé las de Oceanía de, más tarde aparecían las de Chile, las, las Américas más tarde las de Europa esa capacidad eh, o esa, esa globalidad esa internalización de unas actividades creo que tiene mucho más repercusión que, que la que tiene algo local hmm. pero lo, lo bueno de lo local es que lo local te permite llevar un timing de cosas porque a veces nosotros vamos súper así como vamos súper eh, acelerado en, en este nivel más de la virtualidad de lo que es la internacionalización de, de, de la red, pero los espacios locales están cansados, o no hay, no hay manos para hacer ciertas cosas. Entonces, eh, que es como un poco lo que le pasa a la política chilena, nuestra ¿no? decisión entre la ciudadanía, la realidad de la ciudadanía y la clase política, que, que, que no, no hay diálogo totalmente quebrado. O sea, por eso está pasando lo que está pasando y, y afortunadamente y por eso nos sigue sorprendiendo muchas cosas. Porque uh -huh. como que siento que nunca nos dejan de dar sorpresa en el último tiempo Chile. Y a mí me alegra muchísimo eso. Entonces creo que son cosas que se están transformando y, y en la red tratamos un poco de, de, de vivir un poco esas contradicciones. ¿Quién no tiene contradicción Sí, es verdad. Oye, y bueno, eh, hemos hablado mucho de la red, cómo se organiza, lo que hace, la, bueno, y, y sobre esta canalización de lo que pasa con chilenos en el extranjero eh, a trabajos, como tú decías, en distintos países, distintas actividades, pero eh, bueno, de repente preguntarte y, qué hizo la red, por ejemplo, claro, una vez que se hace este acuerdo de paz y se dice, bueno, se va a escribir una nueva constitución. Ustedes traten de meter la cuchara, traten de decidir. Se estuvo hablando tratar de, hacer, de tratar de hacer un distrito internacional para que tuviéramos representantes. Eh, se, se ha tratado ahí de, de meter la cuchara. ¿Qué nos podéis decir eso? ¿Qué esperáis de ese proceso? ¿Crees que puede haber alguna algo para nosotros eh, con esta nueva con constitución? ¿Qué, qué podéis contar? Yo uh, es, estoy confiada en que vienen cosas buenas para nosotros gente que reciba en el extranjero de manera permanente o temporal, eh, por las conversaciones que estamos teniendo con diferentes actores políticos allá, es verdad que no la logramos, es verdad que peleamos, de verdad que hicimos mil cosas para poder votar, por ejemplo, por constituyentes, eh, porque si bien la gente en el extranjero tiene el derecho de votar en eh, las presidenciales, las primarias presidenciales, y en los plebiscitos nunca en ningún momento se pensó en qué pasaba con una nueva Constitución, que es un instrumento, digamos, como la carta magna para, para todos los chilenes, y eso debe ser también en el extranjero. Pero yo creo que Chile no ha tenido esa mirada global, o esa mirada internacional. yo creo que nosotros, nuestro rol ha sido mucho encarar el diente en decir estamos aquí, nunca nos han considerado, son más de un millón de gente viviendo afuera, claro. gente que no se va únicamente por, porque tiene esta idea idealizada de que la gente se migra, se va porque se va al mundo a, vivir, a pasarla bien y de guata al sol, así todo el tiempo pasándola bien. Y eso es una un, es, es un total, digamos, como un prejuicio que hay en torno a la migración. Que ya es difícil migrar, ya, ya dejar todo es bastante complejo. ¿no? Sí. Eh, entonces, uh, yo, yo diría de que nuestro lo que se avecina es bastante. Positivo, quiero y quiero seguir pensando en que nos va a seguir sorprendiendo el trabajo como político. Esta nueva política que se está intentando hacer, hacer, hacer de los en, sobre todo de quienes son actores parte de movimiento social, organizaciones sociales y todo. Nosotros siempre estamos muy en diálogo con ellos, diría yo. Mm, al dialogamos con la institucionalidad, con la institucionalidad partidista también dialogamos, pero claro, nosotros tenemos más el trabajo como con lo social, ¿no? Como, eh, y en ese sentido creo que se viene bien. Tenemos, no logramos el voto para las constituyentes, pero sí esperamos para más adelante tener derecho a votar en una, en, digamos, en una serie de espacios como o de la institucionalidad política. Y en, ahora en concreto tenemos tres grandes demandas que estamos trabajando y que queremos que sean incorporadas en la convención, digamos, en la nueva constitución. Uno, que tiene que ver con la nacionalidad irrenunciable. renunciable. Dos el Distrito Internacional, que así lo hemos puesto nosotros, pero otros han hablado de Región Exterior, de Distrito 29, eh, también nos decían como quizá hablar de algo mucho más general, que es eh, ser incluidos en la, la División político Administrativa de Chile. Lo que sea de eso nos va a permitir entrar en algo en que hoy día estamos fuera. Entonces, eh, estamos un poco pujando para que eso sea así para que se avance en descentralización en el país y en la internacionalización un poco de esta visión de quién estamos fuera. Pero también de, estamos como en, como en alianza con los, colect los colectivos migrantes en Chile, porque la experiencia de la migración es una experiencia que es muy es muy y yo creo que tenemos que solidarizar con la gente migrante también en Chile. Y afortunadamente estamos en diálogo con ellos, creo que estamos tratando de, de hacer una, una buena alianza. Con... Uh -huh. no sé si respondo sí, sí total <risa> recuerden que nos pueden hacer llegar preguntas por las redes sociales añadiendo el hashtag BetsaDH bueno, nuevamente para las que se están sumando a esta transmisión, para los, las que se están sumando, estamos con Betzabet Marinanco que nos está contando sobre todo lo que ha hecho la red últimamente también, y cuáles son las, las demandas que que se, se han estado canalizando. Uh -huh. Ahora, cambiando un poquito el tema, llegando como al tema más de la migración, ¿no? Eh, tuvimos una eh, entrevista la semana pasada con el ex cónsul de, de Hamburgo y nos ha dicho que en España es uno de los pocos países que Chile acepta esta como excepcional doble nacionalidad, ¿no? Y de ahí nace la pregunta, ¿tú la tienes? ¿Cómo afecta o te ha afectado? ¿Cómo puede influir en tu vida? Eh, yo creo que la situación, a ver, la ciudadanía, por decirlo así. La ciudadanía, en cuando tú migras, es siempre un tema. El derecho a ser en el país de residencia y no dejar de serlo en el otro país donde, donde vives habitualmente. Yo en España no tengo, eh, no tengo nacionalidad. Estoy acá con un visado que se llama visado de estudiante, como por investigaciones como a largo plazo. Eh, ¿Y eso qué me da derecho? A estudiar. Uh -huh. eh, a trabajar, creo que quizás me permitirán 22 horas. Ah, mm. Pero es una restricción muy, muy grande eso. O sea, si yo no, no estuviera becada, como le pasa a mucha gente acá, ¿Cómo se vive? Entonces, uh -huh. la, la restricción de movimiento tiene que ver con toda una crítica un poco a las fronteras, ¿cierto? A, eh, yo creo que es un, un tema muy importante para quienes migramos. Ay, yo conozco uh -huh. mucha gente que está como sin papeles, como se dice acá. Y el otro día, de, no sé me acuerdo con qué amiga estábamos uh -huh. hablando del sin papeles, y es raro porque los migrantes siempre tenemos que andar con muchos papeles. Como, tengo que... Aquí está lo que comprueba cómo me arriendo, aquí lo que comprueba que yo entré legalmente. Entonces, como somos personas sin papeles, pero que andamos con muchos papeles comprobando de que estamos aquí, como con, mm. que, que nos autoricen, por favor, y que no nos echen. Eh, yo me siento una migrante más, más bien como de las privilegiadas, mm. porque tengo estabilidad económica y legal. Eh, pero no pasa así uh, con, con la mayor parte de la gente. Es más, la gente que migramos, con, por ejemplo, con un, um, con un avisado de que tiene permiso de autorización, podemos migrar con familiares, pero esos familiares no tienen, esos sí que no tienen derecho a nada más que a respirar. O sea, porque eh, si yo me vengo con mi pareja, por ejemplo, mi pareja no puede trabajar acá, tampoco podría estudiar. Eh, y te estudias bien, pero te lo tienes que pagar un poco tú. Eh, no. Entonces, siempre hay que trabajar un poco en formal. Ah, entonces, yo diría que la migración, lo hablábamos en... Yo soy parte de la red feminista de mujeres chilenas, migrantes también. Y hicimos una dinámica que prepararon unas una compañeras geniales y hablamos de la migración y qué es ser migrante, ¿no? Entonces, muchos hablamos de que era sinónimo de incertidumbre, eh, pero también... De valentía. Hmm. Y yo, yo me quedo un poco con esa, con esa, con esa, con esa, con esa visión, como de, estas do, de, de, de estos dos parangones, ¿no? Ah, y, y yo creo que cuando uno pierde la nacionalidad o tiene nacionalidad de un territorio, se mueve diferente. Hmm. Hoy día hablaba con, con. Bueno, no importa, pero hoy día hablaba con una persona que me contaba un poco esta situación de como que yo siento el temor de la gente de moverse o no moverse cuando no tiene papeles. Y me parece súper injusto, porque la, la mejora de las condiciones de quienes migramos, muchas veces, y esto es muy colonial, depende del de país donde estamos, ¿cierto? Y les voy a contar una anécdota. En España, cuando fue la crisis subprime del 2008, mucha gente de España se fue a Chile. Realmente, nos llenamos de nuevo Luego no, no llenamos de español, español, de Ok. Una vez que ellos llegaron allá, uh, tramitaron, o sea, decían cómo no podemos tener acceso a la sanidad pública, a la salud pública. Y el, entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno de España dijo: bueno, si ustedes le dan acceso, fácil, como hacer un convenio para que los españoles y españolas puedan tener acceso a la salud pública ya. Ustedes acá lo van a poder tener. O sea, dependió de ese movimiento, claro. que mis ciudadanos de España estén mejor allá en tu país Chile, para que acá, después de muchas décadas, que hay mucha gente de Chile acá, se pudiera hacerlo sin un convenio. Que también es súper difícil. O sea, como que de, depende mucho del, del centro de salud acá. Es una cosa tan básica como la salud, si tú no sí. tienes papeles, eh, e incluso aún teniéndolos, como es mi caso, te ponen cortapisas para poder acceder a la sanidad pública acá. Entonces, no sé, mi, mi sensación de que la migración es, es compleja, es maravillosa porque conoces la diversidad, pero también tiene mucho de, de incertidumbre y de fragilidad, vulnerabilidad. O sea, yo puedo reclamarle, hoy día preguntaba un amigo, yo puedo reclamarle a una persona que me trata mal, le puedo gritar, le puedo responder, como, oye, no me trates así, ¿qué te crees? ¿qué sé yo? Y pregunta, o me van a echar. O sea, ese nivel de fragilidad se vive en la migración. Sí. Oye, muchos chilenes en el extranjero eh, plantean básicamente que la actual legislación en el tema debería transitar a un concepto mucho más moderno del tema de la nacionalidad, o sea, que sea irrenunciable, retroactiva, integral, amplia. Eh, y prácticamente para que se reconozcan ciertas condiciones del resto de los compatriotas eh, que hay en el mundo, digamos, ¿Tu percepción al respecto? ¿Lo veis factible? ¿Creéis que, bueno, que va a depender un poco de la convención, quizás para que después haya una ley? ¿Cómo, cómo lo veis tú? No? A ver, ¿de qué es factible? Es factible, de qué depende de voluntad política, depende de voluntad política. Ah. Ayer, ayer conversando con un constituyente, nos eh, decía algo que me pareció maravilloso. ¿Con cuál? Eh, pero no dar nombres todavía. todavía. <risa> Queremos tener la exclusiva pero ningún problema. ¿eh? <risa> eh, eh, pero yo creo que tienen que estar atentos, solo diré eso, como estamos creo que, Ojo. Bueno, esperemos que pasen cosas buenas. Estamos hablando de articular, ¿no? Y, bueno, en fin. Eh, pero ¿qué era perdón, que decía? Es importante que no piensen en construir una nueva constitución, y en nuestro caso específico, que no piensen sus demandas eh, como con el piso mínimo, sino que ¿Mm -hmm. apunten a los máximos todo el tiempo. Y yo creo que eh, eso es algo que nos ha costado un poco incorporar, porque estamos acostumbrados como un poquito a las migajas, ¿no? Como siempre fuimos la, los desventajas, como que los que teníamos las desventajas como... No, es que la votación no sabemos si va a dar. no Entonces como que ahora es como que tenemos, tenemos la posibilidad de efectivamente tener una constitución, no uso sé la palabra progresista, pero yo diría como una constitución más justa, más equitativa, plurinacional, y eh, yo creo que pluralista. Entonces... Eh, yo creo que sí hay posibilidades de que tengamos la... la o sea, que no, no tengamos que renunciar a nuestra nacionalidad. Eh, y que Chile sea un Estado garantista de quienes migramos. Así como España lo hizo con la gente que se fue a Chile y le dijo al Estado chileno, bueno, hagamos un convenio. porque el Estado chileno también no puede hacer eso cada vez que alguien migra y no fuerce a la gente, no sé, en Alemania que tenga que renunciar a su nacionalidad? No sé, pensando como... Eh, Queremos avanzar hacia un Estado así, porque aunque, claro, podamos avanzar incluso a una sociedad sin, sin, sin jerarquía, sin instituciones, queremos avanzar hacia eso, falta mucho. Entonces, hoy día el, el Estado es una institución, y es una institución que tenemos que tratar de eh, transformar hacia nuestro favor. Y en ese sentido creo que la institución va a ser mucho, y sí se puede cambiar soy optimista no sé si ando muy optimista por la vida como bien, qué haciendo más para que sí. para, para, para, para, para que funcione por favor. pero bueno hay voluntad hay voluntad tenemos que conseguir las mayorías uh -huh. así que oye ahora vamos a pasar a, a otra sección no de nuestro programa ¿Sí? que se llama frases rápidas. Nosotros hemos Nos desarrollado una sección de frases rápidas, la cual consiste en que te decimos unas palabras y tú respondes con lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Por ejemplo, piñera, frasitos cortos. Siento que esto puede decir mucho de mí, qué miedo. Puede ser, puede ser. De yeah, okay. sí. Vamos a estar anotando, ¿eh? no. No. bueno, partimos. ¿Ustedes preparadas? Sí. <risa> Dale. Eh, presos políticos de la revuelta. Injusticia. Y el uso del, uso del agua. Robo. Cambio climático. Eh, un desastre humano, mm, derechos laborales, eh, imperativos no sé, no sé ¿Sí? negociación colectiva y huelga ¿Está? Uh... <risa> eh, ¿pues tomar, necesario eh? también, imperativo, <risa> es que se vaya a ver está dentro de eso. <risa> está bien. Oye, ¿y participación de niñas, niños, niñas y adolescentes en política? Mm. Me parece... Como... Eh, eh... Me parece como más a ver más como aquí también es, más, más, eh, más eh, no sé, una sociedad más igualitaria, como uh -huh. me parece, más inclusiva, inclusividad, inclusión, me parece uh -huh. bueno. modelo económico y rol del estado eh, de urgente transformación, uh -huh. derechos LGT. Q y más. Me encantan. <risa> <risa> Amor. Okay. Política migratoria. Eh, eh, diría como? Eh, colonialidad. Policía y seguridad. Eh, ahí sería al revés. ¿Será necesario? <risa> el sistema de gobierno. Sistema de gobierno. Eh, arriba los gobiernos locales. Pensiones. Una preocupación. Mm. ¿Ciencia y Tecnología? Eh... Ah, como una admiración, admiración y me da miedo también. Los robots nos van a comer, no sé. ¿Vivienda? ¿Cómo? ¿Vivienda? No escuché la palabra. Vivienda. Vivienda. Eh, estabilidad. Uh -huh. Y las últimas dos, distrito internacional. Eh, algo que vamos a lograr. Uh -huh. Derechos sexuales y reproductivos. Vitales. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eso fue nuestra sección de preguntas rápidas. Muy bien. ¡Milesa! <ríe> <¿Y> ¡Milesa! <ríe> bien. Muy bien. Las preguntas. Fíjense, como que hay que con lista, no vea esto, por favor, porque si no, estoy en la D. Claro. Bueno. Sí, tarde para eso. <ríe> claro. También te van recordar que todo esto eh, que están viendo, eh, lo que la gente que se está sumando lo vamos a tener eh, en nuestro canal de YouTube, lo pueden encontrar ahí, ahí también pueden tomar notas de lo que dijo la Becha y pueden hacer análisis y lo mandan de vuelta, ningún problema cada vez. Uh -huh. Y también estará en formato podcast y video cuts. Las direcciones deberían estar acá ahora abajito en la pantalla y nuestras, social, nuestras redes sociales también. Ahora vamos a ver las preguntas de los usuarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Es probable que ya se estén apareciendo ahora en la pantalla. José, por favor. La Sub Rivas pregunta. ¿la acti ¿Qué actividades tienes planeadas para el futuro cercano en torno a la convención? Eh... Yo creo que entre que... Estoy como tratando de responder rápido, pero se si me que ya salimos de la sección de palabras cortas. Sí, vamos a tratar. Sí, sí, sí, sí. sí. sí. No, Es como, no sé, incertidumbre. No sé. sí, sí. eh, eh. eh, actividades planeadas, yo creo que seguir trabajando desde el comité de lobby para incidir en la convención, empoderarnos un poco como chilenos en el extranjero y hacernos parte del proceso de forma activa. Uh -huh. eh, eso mientras dure la constitución, que, o sea, convención que son dos años aprox, um, y terminar mi tesis, <risa> por supuesto, en <risa> paralelo. A ver si termino la tesis. Acá esta no es una pregunta, pero es un comentario desde Voz Latina Hamburg. Soy sindicalista en Hamburgo y veo los mismos problemas de los dirigentes, se adaptan a la coyuntura de quienes gobiernan. Porque la CUT pierde legitimidad. ¿Y cómo piensas que se podrían levantar los sindicatos? Al final era una pregunta. <risa> <risa> eh, yo creo que, a ver que yo creo que esto tiene que ver también con una visión del sistema de partidos en Chile. Yo soy bastante crítica con, ese, con el sistema de partidos, cómo funciona, por supuesto, creo que hay es una transformación eh, important, importantísima eso. Eh, y cómo inciden los diferentes espacios políticos, como sindicatos o el sindicalismo, o las organizaciones, las confederaciones y qué sé yo. Yo creo que es imposible eh, neg, eh, negar o eh, que se incida así, con los intereses que tiene un partido, por ejemplo, dentro de, de esto, dentro de lo que es los intereses por los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, su incidencia en el mundo del trabajo. Eh, yo, como no soy parte de ese, de ese espacio colectivo, como me, me desmarco un poco de esa parte del sindicalismo, lo legitimo, creo que, a, a, que está bien que hagan su trabajo, o sea, se unen por una causa y bien, pero claro, mi sindicalismo es yo trabajo en un sindicatos mucho más horizontal es mucho más colectivo un sindicalismo que sea feminista que crea que respete muchísimo no solo el trabajo remunerado o el trabajo como asalariado sino que como este dialoga como con otras eh, eh, digamos con otros espacios hacer, hacer la vega sindical mucho más ad hoc para para lo que insisto con eso con lo que significa poner en el centro la vida de las personas más allá de la, la, los intereses como por tener poder, ¿no? También los espacios sindicales pueden ser espacios como de para escalar, me imagino yo como eh, y por otro lado creo que el sindicalismo eh, tiene que ser capaz de poder como uh, transformarse, ¿no? Y, y transformarse constantemente eh, según según la, la como, los espacios que estamos viviendo hoy día, los momentos que estamos viviendo hoy día, el contexto histórico. Y me pasa mucho que el sindicalismo, así como el, los espacios como instituciones políticas, operan muchísimas prácticas uh, patriarcales. Me pasa mucho esto de que la gente tiene si, que seguir, la que grita más fuerte, que grita más fuerte, el que más se escucha, el mejor líder, eh, eh, o esto de que las mujeres queden siempre en actividades del sindicalismo um, no solamente a las mujeres vamos a decir como las disidencias también sexuales o sea todo el colectivo que también se sindicaliza por supuesto todos siempre quedamos como en en, en, las, en, las, en los cargos como que son como accesorios no Entonces, hoy día se está transformando todo eso y yo creo que el sindicalismo hoy día para para poder mejorar para poder digamos volver a tener sentido para que el trabajo vuelva a tener la centralidad que tenía mucho antes eh, tiene que asumir estos cambios. El feminismo tiene mucho que aportar allí, escuchémoslo, eh, y creo que la, la, la, las otras formas de trabajar, mucho más democráticas, mucho más horizontales, también mucho que ver con eso. Y algo que me ha pasado mucho también es como esta idea de querer llegar primero. La gente que quiere llegar primero primero todo el tiempo arrasa como con los trabajos colectivos. Qué hmm. importante es no llegar primero, sino llegar como todo es junto. Yo creo que eso uh -huh. es como un desafío para el sindicalismo. Uh -huh. Bueno, Gonzalo, Gonzalo Ace nos pregunta ¿cuánto crees que influyó la red Chile de Despertó Internacional en visibilizar y empujar para que ahora se esté escribiendo una nueva constitución? Uy. <risa> a ver, esto me remonta a unas discusiones que teníamos antes de es el colectivo de chilenos migrantes. Marginal, <ríe> yo creo que si alguien escucha esto se va a reír. Y tuve esa discusión porque la marginalidad o no, la decisión de decir la marginalidad o no de quienes viven en el extranjero. Um, yo creo que muchas de nosotras, de nosotras nosotros en Guinea, hemos estado muy en diálogo con la gente en Chile. Yo creo que si bien mmm, la gente que vivía estábamos cuando fue el estallido fuera en el extranjero, quizás no teníamos mucho que hacer y estaba un poco tratando de ser caja de resonancia, como nos definimos en Barcelona, de lo que pasaba en, en Chile, sí hicimos mucho antes también la gente que estuvimos allí. Uh, y yo creo que uh, aquí no se trata de quién hizo más o menos, o en particular la Red Chile Partido Internacional, que creo que más que promover que se creara una constitución, o sea, que decíamos que sí, pero claro, no, no, digamos que hubo diferencias de opinión en cómo la forma en que se llegó a eso. Eh, sí intentamos que una vez que Flores haber estallido promover este proceso de transformación, ¿sí? que, se, que se gestara y contribuir al debate. Pero yo diría que, que, que el protagonismo no han tenido los movimientos sociales eh, territoriales no, en, Chile. en Chile, no, no, no diría que... Nosotros, digamos, pero sí... Creo que sí hemos tenido mucha incidencia en el territorio internacional, como Red Chile Expert Internacional, para poder pensar una forma de hacer política diferente, para poder articularnos como comunidades migrantes en el extranjero, eh, y eh, para poder instalar una agenda propia. Y yo diría que, más allá de la nueva Constitución, creo que sí hemos colaborado con la visibilización, con la denuncia de la violación a los derechos humanos en Chile. Y eso me pone muy contenta porque creo que es una de las la tarea primera que tuvimos y de la que nos seguimos haciendo cargo. Eso. Desde eh, Facebook, eh, Fe Diverso pregunta, ¿hay contactos con organizaciones y con cuáles en Chile? Eh, sí, hay contacto, por supuesto. Yo creo que de manera individual, de manera colectiva, tenemos relaciones con las organizaciones sociales y territoriales en Chile, asambleas locales. Me acuerdo cuando, de hecho, una, la asamblea de Timbú estuvo mucho participando en, en, en la y Era la única asamblea de Chile, pero eran súper potentes y estaban ahí trabajando con nosotros y nos mantenían un poco al día de lo que pasaba en Chile y todo. Eh, con organizaciones, por ejemplo, cuando cuando organizamos la visita de los eurodiputados y diputadas. Eh, Convocamos a la mayor cantidad de organizaciones eh, posibles de derechos humanos, tipo el 188, la Defensoría Popular, eh, después de organizaciones sociales como DATIMA, o sea, la, la Coordinadora, 8M, como que le hemos convocado. Ahora, hoy día en concreto, con quienes estamos trabajando, o sea, seguimos en diálogo con, con, con, con mm. esas esa personas, eh, por supuesto, pero también... Eh, Creo que hoy día estamos trabajando muchísimo, por ejemplo, a través del de proyecto Asamblea Popular Constituyente, eh, que son asambleas que se hicieron en diferentes lugares de Chile y en el extranjero para levantar contenidos sobre los, la nueva constitución, ya así con ejes, así, porque si bien hicimos ese trabajo en los cabildos de 2019, 2019, de 2020, ahora hicimos un trabajo mucho más como detallado y medular, de cómo queremos que vaya a construir la nueva cultura. Entonces ahí estamos trabajando con... Eh, estaba ¿no? los más estaba la, eh, eh, la CEMUCH, eh, el Colegio de Profesores, profesoras, eh, qué más, Unidad Social, que bueno, hay, incorpora a varias varia gente de Chile. Y, y siempre estamos conversando con otra organización. O sea, como que tenemos un diálogo bastante fluido con, con Chile y las organizaciones sociales diversas. Uh -huh. así, que, así lo respondía a Gonzalo hace <risa> Bueno. Su Rivas dice, ah, no. Orlando Venegas por WhatsApp de la Asamblea pregunta, ¿cómo...? Un momento, ¿cómo ha logrado unir las distintas visiones de izquierda en Barcelona? Um, yo no sé si lo hemos logrado, Creo que, que, pero no lo digo, en algo trágico. Yo, de verdad, estoy en un momento, insisto, quizás estoy en un momento muy optimista, muy zen, no sé, pero que a mí no me va mal es que tengamos discusiones y que, que quizás no tengamos como acuerdos en todo. Yo creo que, de hecho, eso sería como apuntar a la homogenización como de los espacios. Eh, el desafío está en, en todo lo contrario, en, en poder como dialogar opinando diferente, mientras hay alguien que es parte de que nos ha pasado. como ¿no? Hay gente que es de, partido, de un partido político, de izquierda, y hay gente que es a partido o antipartido, de frente. Claro. Entonces, eh, yo creo que no, no son visiones excluyentes, eh, y lo hemos tratado de sortear haciendo acciones o en las que convergemos, y no en todo, porque hay cosas que tienen que ver con los partidos y quizá la gente de partido se une con su partido para hacer eso. Uh -huh. y, y no tiene que pas operar, pasar todo por la asamblea. Como que yo creo que hay cosas que, ¿no? Las libertades individuales como incluyen también a la, al, al activismo político que puede estar aquí también en otros espacios. Como. Uh -huh. Eso Oye, y bueno, ahí hablando también, eh, continúa su pregunta, eh, él dice que eh, sabemos que el problema de izquierda es siempre que se separa, la derecha siempre se junta, ¿eso ha sido tema para ustedes en general con la, con la actividad de la organización de ustedes? La gente de la derecha como que se aleja de nosotros. Entonces, no, con ellos. no se No se mucho con nosotros, pero yo creo que es que, eh, primero... Eh, yo diría que que no sé si me está preguntando a nivel de Barcelona o a nivel de la red Barcelona lo... yo, yo creo Barcelona ya yo creo que en Barcelona um, evidentemente no sé, la asamblea ya no era la de las 400 personas de antes por supuesto que no pero yo creo que eh, siempre intento pensar de que cuando hay acciones, cuando hay actividades, cuando hay manis o algo así, la gente acude igual, la gente, vamos a decir, de izquierda o la gente más eh, que está como, que tiene una visión bastante crítica del sistema fungible, de eh, y, y nos juntamos igual. Ahora, no toda la gente hace todo, por supuesto. Mm. Hay gente que está más activa en eso y que probablemente se identifica identificado con la forma de trabajar en la asamblea, eh, lo mismo que en la red, pero eso no significa que no se impliquen las otras personas en esas acciones. Yo la verdad que no conozco mucha gente de derecha acá en Barcelona, quizá una ciudad un poco como... <ríe> A ver, insistaré, no sé si es que no se quieren juntar con nosotros o no hay mucha gente de, de derecha acá en Barcelona, porque igual quizá no es una ciudad, es una ciudad un poco anarquista, no sé, tiene una, una, tiene una historia bastante desordenadilla para, para algunas personas. Entonces... Creo que podría estar en Madrid, quizás, no sé. Eh, <risa> <risa> no sé si la gente de Madrid estaría de acuerdo conmigo. Um, <risa> pero nada, yo creo que estamos por... por hay gente, por ejemplo, la Academia, que es de izquierda, que no se mete en el tema de la Asamblea, pero va a las acciones, o colabora si puede, o si le podemos pedir ayuda de algo, los llamamos y ya. Uh, entonces, son formas diferentes de participar. Sería, sería, insisto, creo que es injusto pensar que toda la gente va a participar de la misma manera, con la misma intensidad, y de eso hay que hacerse cargo y es parte de, de, de, de convivir y tratar de construir algo colectivo. Mm. Oye, ya para ir cerrando, ¿quieres agregar algo más? Te dejamos el micrófono abierto, libre, a disposición por los próximos 30 <risa> segundos exactos. No, <risa> para que lo uses a tu gusto. <risa> <risas> Quizás hacer algún um, llamado, invitar, no sé Ya, yo primero quiero agradecer a la gente Como con la que he, he podido trabajar y desarrollar Como las diferentes actividades, acciones Que hemos, que, que hemos mencionado en esta, en esta entrevista en, Que han sido muy importantes en mi vida eh, Partiendo por mi familia, por supuesto eh, pues Mis amigas que permanecen eh, hoy día, eh, tanto en la academia, como que tengo un equipo con el que estamos trabajando, eh, y tanto también en la red Chile internacional la hay gente muy potente, muy bacana. Quiero agradecerles su tiempo, su disposición. Creo que... No voy a nombrar porque me va a olvidar de alguien y me van a arreglar. Así que <risa> diré que todos son muy bacanes. Y, y lo otro es hacer un llamado a, la que, a que la gente exterior eh, nos organicemos, a que participemos. De la manera que podamos y cuando podamos. Pero no porque no pudimos ir una vez, no, no vayamos a la otra, o no porque no pudimos colaborar, dejemos de ir a todo. Eh, es ahora el momento de transformar Chile, y transformar nuestra situación como migrante en el extranjero. Eh, creo que eso es fundamental. Eh, por favor, no pierda la esperanza. Menos ahora, mm. que es cuando más nos están sorprendiendo a la gente en Chile. Eh, no dejemos nosotros como... como eh, caer esto que, que podemos transformar y ayudar a eso. Y por último ah, quiero eh, recordar que todavía hay gente privada de libertad eh, creo que es necesario y urgente el indulto para las presas de los presas. políticos en Chile, eh, no más eh, prisión por luchar. Creo que me parece creo que es algo que estamos en teoría. Eh, queremos seguir avanzando pero queremos que sea con, con esas personas también en libertad. Gracias a ustedes Buenas. por, por haber invitado acá Bueno, oye, nada, gracias a ti por haber estado con nosotros, por tu tiempo, por tus palabras eh, hemos tocado temas muy interesantes eh, el corto se hizo, el, el corto se hizo súper tiempo el tiempo se hizo súper corto <risa> eh, eh, se pasó súper fluido yo personalmente eh, eh, te agradezco por, por tu tiempo por tu, por tu expertise, por eh, comunicarnos cosas y, y bueno y por estar con nosotros hoy si sí. Sí, nos sumamos a la palabra de pepe totalmente agradecidos por tu participación tu buena onda y nada muy rápida contestando las preguntas eso fue guau <risa> <risa> sí. y con estas palabras Gracias. Llegamos al final de esta entrevista, amigues, hoy tuvimos de invitada a Eliza Elizabeth Marinanco, quien fue parte del equipo fundador de la red Chile Experto Internacional y tuvo la amabilidad de aguantarnos y responder a todas nuestras preguntas. Claro, también queremos agradecer a todos quienes hoy nos acompañan en este espacio, les esperamos, les esperamos nuevamente, ojalá muy pronto, en un nuevo conservatorio, conversatorio en el que todas estas invitadas para conversar estos temas súper interesantes que a nosotros nos afecta y nos interesa. Pechabé, perdona, dije otra cosa, Pechavet. Obviamente este espacio no podría ser posible sin la participación de la Asamblea Abierta Chile Despertó Hamburgo, que invita a todos los chilenes, familiares y amigas a sumarse a este proyecto en crecimiento para levantar un puente de solidaridad entre nuestros territorios. Si quieren participar activamente pueden tomar contactos con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán en la parte de abajito de la pantalla. Obviamente, tampoco podemos olvidar el inconmensurable aporte de nuestra diseñadora y encargada de redes sociales, su Rivas, y obviamente a los controles técnicos de la transmisión por Facebook Live, a Don Gonzalo. <risa> <risa> uh -huh. Bueno, Gonzalo, como ya había dicho Pepe, que también será el responsable de subir este video a la plataforma de YouTube en las próximas horas. También nuestro compañero Richard, que es el responsable de llevar este conversatorio a los formatos de video cats podcasts, para las plataformas de libre eh, acceso. Richard también trabaja haciendo el libreto para este conversatorio. O sea, todas las preguntitas y la estructura, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Bessa. una vez más, que te vaya muy bien, que el trabajo siga, por ahí decían que siga el optimismo también, te le agradecemos por compartirlo, y nos veremos quizás en algún nuevo conversatorio, quién sabe. Nos vemos, gracias. muchas gracias por la invitación. Chao, gracias. Estén muy bien, adiós. Adiós. Chao.